¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez traemos Stumble Guy, la mejor copia de Fall Guy. Y bueno, ya llevo tiempo jugando y como vean me acabo de quedar con esta skin. Pues me gusta, ¿no? Me gusta. Pero vamos a darle, vamos a darle. Hoy tenemos el nombre de gg 22 así que vamos a darle. Si ganamos, nos rapamos. Perfecto, bitch. Bien, tiramos una carita. No, no puedo tirar por caritas. No, no puedo tirar caritas. Conche su madre, amigo. A huevo, a huevo, me ayudaron. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah! Bien, venga. Miren un tigre. No, no, amigo. No, no, no. ¡Uy! La concha de tu madre. Voy por toda, amigo. Voy por toda, amiga. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos por ahí! Eso, perfecto, perfecto. Voy a poner una carita, una carita o algo. ¡Perfecto! ¡Nasty, amigo! Yeah. ¿Qué le pasó a Natalia 2005? ¡Pobrecita, amigo! Miren ese nombre de allá. ¡Gay! Okay. ¡Bien! ¡16 restantes! ¡Está bien! ¡Pasable! ¡Pollable! ¡Last tumble! ¡Corre para terminar! ¿Y si no quiero correr qué? Ahí está, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien ¡Ey! ¡Imbécil! ¡Ah, la concha de su madre! ¿Cómo es que llegan tan rápido? ¡A huevo! ¡Soy buenísimo, amigo! ¡Ah, es aquí! ¿Quién es este Castro? ¡Ah, la concha de su madre! ¡Se fue Castro! ¡Uno, dos, tres, cinco! ¡A huevo! ¡Ay, Primero, oh. no, Mr. Videogames, amigo. No llega, boludo. Todo oh. ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Ah, no llegó, qué imbécil. ¿Mr. Gamer se fue? Oh, Videogamer se fue. Estúpido. Última, si gano, subo a Twitter. La foto más vergonzosa que tenga. Honey Droop. No te caigas. Claro que no. Bitch. Ok. Esto es cosa de... No, la concha de tu madre. Puta mierda. No, la... la mierda. No, la puta mierda. Voy a ir en el final, amigo. Voy a hacer un hoyo. Estaría muy cagadísimo que me caiga, amigo. Más él, güey. Boom boom, shakataka. Boom, boom, shaka okay, comenzamos con la siguiente partida. Venga. Uh. Puta concha de tu madre. La. <ríe> ya sé, amigo. Si no clasifico me voy a morir, en serio. No, la concha de la lora, amigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me estás lastimando. Women. Me estás lastimando. ¡Ay! Venga, sí clasifico. Fácil, amigo. Piu. ¡No! ¡No! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Sí clasifico, sí clasifico, sí clasifico, sí alcanzo. Eso, la concha de tu madre, amigo. Ok, este creo que estaba muy complicado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso, eso, eso, así, así, así. Con toda, métemela Ok Piumba No, ahí está No presiones doble, no presiones doble Ahí está Perfecto, corre, corre, corre, corre corre, corre. ¡Ah! No, amigo, me, me, la, me tengo que arriesgar, amigo soy estúpido? ¿Soy estúpido? ¿Soy estúpido? ¿Soy estúpido? ¿Soy estúpido? Bien, ya llegaron dos Ok, me la tienen que pelar, amigo En la medias el de amedas es para pros Yo soy un pro No mames, seis Ya casi Bien Bien, ya casi Última Perfecto Ok Defort me cae mal, eh Deform me cae mal Me cae mal, me cayó mal Desde que lo vi ya Me hizo unos ojos Neta, voy por él Voy por él, voy por él Puta, puta, puta, puta, puta No, no puedo golpear Quitadme, boludo La concha de tu madre, amigo no, no, no, no, voy a perder, amigo. ¿Podré? ¿Podré? ¿Podré? ¿Podré? ¿Podré? ¿Es remontada? ¿Remontada? ¿Remontada, amigo? ¿Remontada? ¿Remontada? No, no, no, no, no, no. Lleva, lleva, lleva, lleva. No, no, no, no. No no alcancé. no alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé. ¿Por qué no puede pasar? Sí, no. ¿Por qué se espera? ¿Pero por qué se espera, amigo? ¡Ay, pégame bien! ¿Pero por qué son idiotas? ¿Son idiotas? ¿Son idiotas? No, la concha de tu madre. ¿Pero por qué no pasa? ¿Pero por qué no pasa el idiota? En siguiente partida amigos Empezamos con Jungle Roll Corey para terminar Ok, ahora sí me la van a pelar amigo Ojalá hubiera un chat de voz Tengo que ser un crack Ok, voy de segundo, entro de segundo, entro de segundo, entro de segundo Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Stumble Soccer, este no lo he jugado, ¿eh? Tenemos que anotar no, ahí está, yo meto esta, yo meto esta, yo meto esta, yo la meto, yo la meto, yo la meto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Venga, cubran, cubran, cubran, acá, solo. Puta madre, está solo. Así, ya nos metieron una. No, no, no, no. Es que me chingué la rodilla, amigo. No, ay, ay, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no. Ahí está, ahí está. No, perdimos, amigo. Ahí está, regrésala. ¿Son imbéciles? ¡Es para el otro lado, pendejos! ¡No! ¡No, Lometillo! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Orimo, amigo! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No, no vamos 4-1, amigo! ¡Otra vez! ¡Es que son idiotas! ¡Me tengo que quedar atrás, ¿no? ¡Son idiotas, amigo! ¡Es que sí me tengo que quedar atrás, amigo! ¡Creo que todos los defensas son pendejos! ¡Sí! Siguiente juego. Si sí, yo primero soy gay. No importa, amigo. No, a la coña. Es en serio, no voy a clasificar. Ey, ey, ey, hey, ya, ya, ya, ya. Ya, ya para, ya para, ya para, ya para, ya para, ya para. ¿Qué le pasa, estúpido? Aquí la gente es idiota. Verga. Gracias. Eso. Bien. No, no, no, no, no me regreses, no me regreses, no me regreses. Es en serio que no puedo pasar. No. Ok. ¿Y por qué no voy por los lados? Qué imbécil. Ahí está. Si alcancé. ¿Van ocho? No, puta madre, amigo La primera vez que no clasifico, amigo Chale, amigo Si no clasifico eh, Diré algo funable La verdad, las cosas como son Espérate, espérate, espérate Ahí está, bien, bien Bien, bien, bien Bien, por un lado Por el otro, venga, le metemos Es... Su, su, su. Ah, concha de tu madre ¿Qué pedo con ese güey pro? Acá, okay, perfecto. Somos pendejos, en serio. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡No! no, Con razón nadie te juega, te juego. Po hijo. ¡Ah! ¡No! What? <inaudible> ¡Oh! ¡No mames! ¡Ya cállate, el hocico! ¡Ya sabemos que juegas Fall Guys! ¡Pendejo! ¡Pues está gratis, imbécil! Ah, ¡Que sí, oro, ¡Que sí! ¡Eres muy bueno! Soy, Estoy confiado. A veces ah, no es bueno confiarse. ¡Aviéntense, aviéntense, aviéntense! ¡Aquí! ¡A huevo! Tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que esperar. ¿Pero por qué? ¡Brinca el estúpido! ¡Ahí está! ¡Bien! Si alcanzó, sí alcanzó! Sí Bien, mi familia está en la cárcel Y si no gano, no me da familia. Siguiente, venga Over, under Perfecto Perfecto Entré oh. Put, ¿Cómo se me ocurre por ahí? No, no me saques Solo no me saques, solo no me saques Ay, Soy un crack Soy un crack, te lo juro No, no, no, no Era un crack, era un crack Ay, la concha de tu madre Ah, perfecto Si gano, subo a Twitter Mi tarjeta de crédito Solamente tres números A huevo no, amigo, esto es muy mala Esto es muy mala, esto es muy mala Muy mala, muy mala, muy mala Muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. No, amigo, el pingüino, ¿qué? No, amigo, el pingüino, amigo Perfecto voy por, voy, voy, voy por la delantera, el pingüino No, la concha de tu madre Perfecto No, me tenía que tirar, amigo ¿Es en serio que regreso hasta acá? No Va a subir la lava. No, amigo, yo no alcancé. Ok, ok. No, alcanzó, llegó. ¡Papu! ¡Ah, Papu! Bien. ¡Ah, ya estoy harto! ¡Quiero ganar la concha de tu madre! Ok. Bien. Tengo que hacerme un pro, amigo. No. No. ¿Qué? No, quería hacerme pro No, una mierda, amigo Ok Bien, ¿estos qué hacen? Ok No Ah, la puta madre Se va a bajar, ahora No ¡No mames! ¡Ah! ¿Es en serio que no voy a alcanzar? ¡No voy a alcanzar! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y bueno, amigos, los dejamos aquí por el momento. No pude conseguir victorias, pero próximamente nos vemos nuevamente. ¡Puto juego de mierda! ¡Ah!